Yeah, get it. Como el baile sabe la corneta, te cabe la corneta, te cabe la corneta, te cabe. Como el baile sabe la corneta, te cabe la corneta, te cabe la